Mira este truco para multiplicar por 11. 18 por 11. Simplemente piensas en el 1 con el 8. Ábrelos un poquito. Tendrías así el 18. Ahora cuánto es 1 más 8? 9. El resultado en el medio. 198. Ya lo tienes. Vamos con el otro. 26 por 11. Ya lo sacaste. Separa el 26. 2 más 6. 8. 286. Ahora qué pasa si tienes 38 por 11. Tú dices. Separas el 38. 3 más 8, 11. Colocas el 1 y la que llevas se la pones al 3. Ya, multiplicaste. Ahora, 473 entre 11. Si la suma de estos dos te da el del medio, ese número es múltiplo de 11. Y la división adivina cuál es. El 4 con el 3. Chao. ¿Tú? ¿Tú estás bien?